Bienvenidos al curso Español para viajeros. Este curso es perfecto si aprendes español, te gusta viajar o vas a viajar a España en el futuro y quieres ser un viajero o viajera independiente con el uso del español durante tus viajes. Antes de empezar con los contenidos del curso vas a leer la presentación donde vas a encontrar información sobre la estructura del curso, el tipo de actividades y una guía de cómo realizar estas actividades. Vas a encontrar actividades obligatorias, que son los vídeos que tienes que visualizar y siempre van acompañados de un PDF descargable para que lo guardes. Y por otro lado, actividades de autoevaluación tipo test. Por otro lado, tenemos las actividades voluntarias de interacción, actividades de evaluación entre pares realizas una tarea sobre una situación en un viaje y tu compañero o compañeros tienen que evaluarte mientras tú vas a evaluar a tus compañeros y finalmente la participación en los foros dentro de la plataforma del curso donde vas a interactuar con los otros participantes o la participación en nuestra página de facebook con contenidos sobre viajar en español donde puedes interactuar no solo con los participantes del curso, sino con otras personas que también participan en esta página. Finalmente, vas, antes de empezar el curso, vas a completar el cuestionario inicial del curso y vas a participar en el foro de presentaciones, donde vas a contar un poco sobre ti al resto de participantes y te vamos a plantear cómo realizar presentaciones un poco creativas, y colaborativas. Esperamos que disfrutes mucho del curso y nos vemos en los foros y en las actividades del curso.